Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Eh, en este video vamos a ver cómo trabajar con fotogramas de tipo texto en un video interactivo de Excel Learning. Para ello, eh, como les comenté en el video anterior, es muy importante que nosotros ya tengamos definido en qué tiempo queremos agregar este tipo de, de herramientas interactivas dentro de, de nuestro video. Entonces, yo necesito agregar un texto. En este caso, en el minuto 2.57 y que ese texto me lo muestre hasta el minuto 4.06. Entonces, este, tengo que agregar mi fotograma. Ya tengo predeterminado en texto. Y bueno, uno puede eh, correr el video. sí Y a partir de ahí, entonces, identificar. Lo, lo, lo importante siempre es que tengamos ya eh, definido que, que nosotros ya hayamos preparado y ya esto nuevamente de antemano para poder realizar este trabajo. El día Entonces, de hoy vamos a ir a en el minuto en el video. Y, Voy a avanzar un poquito más acá. a ver cómo podemos. Voy a avanzar un poco más acá, a ver por acá más o menos. Estoy en el minuto 2.06. y es ahí donde paro, ¿sí? Eh, recuerden que acá yo puedo eh, hacer clic, al hacer clic, entonces acá en, en, en el segundo tutorial ya me pone 255, esto yo le puedo ca cambiar inclusive acá en 256, no hay ningún problema. Y acá yo le, yo le indico que no quiero que detenga el video para mostrarme el texto que quiero mostrar, justamente porque en, en, en esa parte este, yo tra que quería traer el video con la URL corta, del, del video que está en, en YouTube en este caso, pero este no, no no me permitía trabajar con la URL corta, sino que me permitía trabajar solamente con esta URL que es más larga. Entonces, es muy importante entonces indicarle eso al, al alumno. Entonces, quiero que eh, me muestre este video eh, perdón, este texto en, en esa parte del video y que eso vaya hasta el minuto 406. Entonces, tengo que Sacar esta opción, ¿sí? De, de tener el video. Y fíjense que ahí me aparece eh, en qué minuto yo quiero que pare esto. Entonces voy a avanzar un poquitito acá, en 4 minutos 06. Yo necesito que pare eso, ¿sí? Entonces, este le puedo poner ahí entonces, para que sí, avance ya me un reconoció. Poquito, hasta el 4:06. Si se pueden dar cuenta. Entonces, ¿sí yo puedo el, el, el ¿sí? texto. Eh, Que en ese punto en pare. Este caso, acá. Sí. No importa. Este. Entonces, yo fijo nuevamente esto acá que esté en el minuto 0406 eh, acá ¿sí? Entonces, este, hasta ese tiempo va a empezar en 2.56 hasta 4.06 me va a mostrar este texto. Recuerden que eh, esto ustedes eh, le pueden agregar inclusive acá un, eh, un enlace, ¿sí? Le pueden poner negrita le pueden poner cursivas ya depende de cada uno, ¿sí? Entonces, le damos en crear fotograma, aceptamos esa opción, muy importante, tenemos que guardar, y ahora nos vamos hasta nuestro Excel Learning para poder visualizar cómo está quedando eso. Entonces, le damos acá en hecho, ¿sí? Y vamos al Excel Learning para poder visualizar cómo va a visualizar eso nuestros estudiantes, eh, cuando compartamos nuestro video, entonces hacemos correr el video. Recordemos que necesitamos que arranque en el minuto 257. Eh. Entonces arrancamos más o menos acá. En, Hola a todos en y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. 55, sí. Vamos a hacer correr esto acá a partir de ese tiempo y el el, el cursor desde, va avanzando. O sea, Ahí está. Entonces, esto, este, este, mensaje, entonces, entonces, este mensaje, el video, nosotros le indicamos que, que nos pare, acá entonces acá este mensaje le va a mostrar eh, hasta este, este video, el, el, el, me cuatro, hasta acá el acá minuto afuera, 406. Y sí, eh, entonces, eh, esto fue lo que quise este compartir con ustedes, este si este el video le gustó, déjenos un like, déjenos un comentario y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.